¡El lagarto! ¡El sacerdote que maldijo Memphis! Yo solo sirvo al antiguo Egipto. <risa> El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados. Nastiturus muertos. El sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Vajek. Eres una res. Me mueve la voluntad. No el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu ca con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Tu muerte... Levantará la maldición de Memphis. Debería informar a los demás.